Bienvenidos a un nuevo video de ángulo de elevación y depresión. Un tema que está incluido siempre en los cursos de trigonometría básica, trigonometría de la escuela de educación secundaria. Aquí es un ejercicio que habla básicamente de dos postes y un ángulo de elevación en el cual se encuentra un observador. El poste grande tiene 20 metros más que el otro, según dice allí. Además, el observador se encuentra a una distancia de 48 raíz cuadrada de 3 metros del poste pequeño. Además está observando las partes más altas de ambos postes, claro, a través de esta línea que vemos en color medio, medio amarilla, medio naranja, y en la misma dirección, bueno, en la misma dirección con un ángulo de elevación de 16, acá está, ese ángulo de elevación es de 16 grados, ese observador está sí, elevando su mirada 16 grados encima del horizontal, ya, para de ese modo formar el ángulo de elevación de 16 grados. Así que esta parte de aquí abajo, es el piso, ¿no? es el suelo donde se considera la línea horizontal de grado cero la opción de la horizontal es cero bien, estábamos colocando ahí abajo el observador que da lo mismo que es el punto, el punto de ese color rojo, en el punto A en el punto A se encuentra el observador en el punto B se encuentra el pie de la torre pequeña y en el punto C es el pie de la torre grande ahora eh, dice aquí que las partes más altas de ambos postes bueno, sí, esta línea es la que marca el ángulo de elevación. Está formando dos triángulos rectángulos, sí. Todo esto entonces vendría siendo la respuesta del inciso A, porque justamente en el inciso A de la pregunta, me están pidiendo construir el, el gráfico que represente la información del, del problema. Claro, me estaba olvidando del de dato correspondiente a la altura. La altura de la, de la torre más pequeña no me lo han dado, por lo tanto le estoy colocando esta variable h y a la grande, como es 20 metros más, estoy colocando h más 20. H más 20. Si una es h la el otro es h más 20, digo que un poste mide 20 metros más que el otro. Además dice de que el observador está a 48 raíz cuadrada de 3 del poste más pequeño. Así que este punto A y este punto B, su distancia entre esos dos puntos es exactamente 48 raíz cuadrada de 3, de acuerdo con los datos de este problema. Ahora sí, ya lo tenemos. Ahí está el observador. Ya están todos los datos en esta figura. Todos los datos del problema que, que habíamos leído. Para así responder el inciso A. Ya hemos respondido el inciso parte A. Vamos a, ahora para responder a la pregunta B que nos están viendo la altura del poste menor. Este, usamos la trigonometría básica para, para este triángulo. Aplicamos la trigonometría de las razones trigonométricas para este triángulo pequeño con, la, con lo que es el poste pequeño. Cateto opuesto es H, el cateto adyacente es 48 raíz de 3. Por eso 40 es, al dividirlo me va a quedar la, la tangente de 16. Y mm, despejamos H pasando a multiplicar 48 raíz de 3 por la tangente. La tangente de 16 es 7 sobre 24. Se cancelaba el 24 con el 48 porque le sacamos 24A al 48 y me queda 2. 2 raíz de 3 por 7. 2 por 7. Solamente asociamos 2 por 7 nada más. Y eso me sale 14. 14 con el raíz de 3. 14 raíz cuadrada de 3. Esa sería la altura dada en metros. ¿no? Si esto estaba en metros, el otro también debe estar en metros. Con eso ya hemos respondido a la parte del inciso B. Hemos respondido al inciso B de la pregunta 5. Ahora vamos, vamos al inciso C, dice hallar la distancia entre los dos postes, es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Vamos a hacer el dibujo así como si fuera solamente triángulos, para solamente fijarnos en los triángulos rectángulos que se están formando, y pues el triángulo pequeño es con el poste pequeño, tenemos el dato de H y el poste grande H más 20, la distancia, bueno ya sabemos de que H vale 14 raíz de 3, eso es cierto. Después al final se va a tener que reemplazar la H, bueno, entonces ya tenemos los catetos opuestos. Faltaría la distancia de separación entre esas dos torres, que no lo conocemos. La vamos a colocar X, ya le pusimos ahí X. Mientras que la distancia entre el poste pequeño y el observador es de 48 raíz de 3, tal y como me decía el dato del problema. Y ahora, si juntamos los dos, es decir, para todo el cateto de abajo, el cateto adyacente, sumaríamos X más 48 raíz de 3. Ahí tenemos un triángulo rectángulo, en el triángulo rectángulo este que estoy marcando en color amarillo, todo ese triángulo rectángulo, a la hora de dividir los dos catetos obtendré lo que viene siendo la tangente. A la hora de dividir h más 20, que es el cateto opuesto, entre el cateto adyacente, que es x más 38 raíz cuadrada de 3, vamos a obtener la tangente de quién? Vamos a obtener la tangente de 16 grados. Sabemos también que la tangente de 16 grados es igual a 7 sobre 24. Así que vamos a reemplazar. Bueno, primero reemplazamos el valor de h. Ese h que es 14 raíz cuadrada de 3. Lo reemplazamos por... Bueno, lo reemplazamos por ese valor que antes mencionaba. Y la tangente de 16, ya hemos dicho que es 7 sobre 24. Queda multiplicado por el denominador que estaba en el lado izquierdo. O sea, el x más 48 raíz de 3. Vamos a multiplicar la tangente. El 24 que estaba en el denominador pasa a multiplicar a todo lo que está en el lado izquierdo, o sea, 14 raíz de 3 más 20. El 7 que está en el lado derecho de la igualdad va a multiplicar a cada uno de los sumandos que están dentro del paréntesis, es decir, la propia distributiva. 7 por x, 7x. 7 por 48 raíz de 3, vamos a tener que hacer el paso a paso de esa multiplicación. 7 por 48 me sale 336 raíz de 3. Así que vamos a multiplicar. 24 por 14, ¿no? o 14 por 24, también me sale 336, con la raíz cuadrada de 3 que acompaña allí, tal como apareció ese mismo número en el lado izquierdo. 24 por 20 sería 480, sí, sí, eso es algo sencillo. Igual 7x más ese mismo valor que ya hemos visto, que, que quedaba indicado. Así que vamos a cancelar ese con ese, esos dos valores en ambos lados propiedad cancelativa simplemente cuando hay el mismo sumando en cada lado se puede eliminar así nos va a quedar el 7x que estaba acá lo ponemos en el lado izquierdo y el 480 acá en el lado derecho sin ¿sí? cambiar de signo así que bueno entonces el 480 o el 48 no son divisibles entre 7 48 es 6 por 6 por 8 y así que no cabe el factor 7 vamos a dividir 480 entre 7 480 entre 7, 68,57, 68,57 metros, esa es la distancia de separación entre las dos torres, es la X que habíamos definido ahí arriba, en el dibujo de arriba a la izquierda, y también en el dibujo de, de arriba, ahí están las dos torres, y ahí justamente entre, entre el punto C y el punto B debería estar esa distancia X ahí está la distancia y que hayamos encontrado, esa distancia debe ser 68.57 o bien 480 sobre 7, ya está, eso sería todo ya hemos respondido el inciso C, el inciso B, el inciso A todo básicamente con la tangente de 16, básicamente con, la misma, con el mismo ángulo de elevación la línea horizontal, la que marca el, es el piso o que viene siendo esa línea que cruza A, B y C Sí, solo eso. Bueno, entonces no queda nada más que pasar a realizar el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio hablará de un ángulo de presión, si mal no recuerdo.